Este, realmente desde que nos llegó la invitación al evento nos pareció muy importante porque de hecho en la Universidad Autónoma de Yucatán ahorita estamos eh, en el estudio para llevar a cabo un proceso muy similar al que, al que tienen acá y bueno al venir... Me parece muy interesante desde la formación del departamento que tienen especializado para el asunto de la educación virtual, ¿verdad? educación presencial, semipresencial, híbrida, como le llaman. Y este, el evento me ha parecido muy interesante, los expositores y los talleres fueron de mucho provecho. Y con eventos de este tipo como ustedes, pues este, creemos que por ahí podemos apoyarnos con ustedes para solucionar los problemas que se nos puedan surgir, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias.